Vamos a trabajar ahora con el Firewall de Linux, con el cortafuegos. Vamos a introducir cuatro reglas, porque hay que abrir dos puertos UDP y dos puertos TCP, el 137, 138, 139 y 445, respectivamente, en el Firewall, con el comando IPTables. El comando IPTables es el comando que se encarga de agregar reglas a las tablas del cortafuegos de Linux. ¿Está? lo que vamos a hacer es eso y después, inmediatamente después de eso vamos a ir a, a vamos a continuar trabajando pero de, de forma directa con el firewall, no con IPTable sino con el comando firewall eh, guión cmd eh, esto último todo este último estos últimos pasos que estoy nombrando tenemos que darlos si queremos que el servidor funcione ¿está? porque hasta ahora eh, toda la, la, la configuración interna fue realizada pero falta que todo esto se haga visible en la red y, y que sea operativo a través de máquinas con windows ¿tá? y con otros sistemas operativos como linux y mac como ya, ya dijimos así que bueno vamos a hacer eso vamos a introducir el que vamos a jugar con el comando iptables voy a borrar la pantalla y sí, así trabajamos con, sobre una base más, más limpia digamos y nos podemos concentrar en lo que importa lo que vamos a hacer es introducir el comando IP tables cuatro veces ¿tá? para eso vamos a introducirlo una vez sola y luego vamos a traer lo que traer esa, esa combinación de cosas que vamos a poner ahora con flecha arriba de, de, de movimiento del cursor y vamos a modificarlo tres veces más ¿tá? veámoslo a ver si, así se entiende mejor IP tables menos a ah, esto tiene que ser escrito de la misma manera que, que se ve en pantalla, no con la A minúscula, por ejemplo, ni IP tables con mayúscula ni nada por el estilo. Tiene que ser exactamente así. ¿tá? A es de append, de add, de adicionar, de, de adjuntar, de agregar a las, a las reglas IP tables ya existentes otras. ¿tá? Así que el menos A es por eso. El input lo ponemos con mayúscula. El menos P es por el protocolo. En este caso va a ser UDP. Luego hay un menos M que puede significar varias cosas. Ahora realmente no recuerdo bien, pero puede significar muchísimas cosas el menos M. Así que no se lo voy a explicar ahora porque no lo recuerdo. Y vamos a indicarle el puerto así: de port, de port como de portar 137 en jump to jump J de jump de ir a o hacer. Eh, Hacer lo siguiente. ¿Sí? Aceptar. Este, agregamos una regla de entrada para el protocolo UDP y el puerto 137. Que cuando, cuando llegue algún paquete que cumpla con todas esas condiciones, que lo acepte el firewall de, de linux mediante IP tables. Así que, a ver si lo escribí bien. IPTables menos A, input. Menos P, tipo de protocolo, menos M, de vuelta, repito. Ah, no, acá le erré. Por eso es importante, ¿ven? Por eso es importante revisar. a ah, menos M, UDP, de, de vuelta. Menos P, UDP, menos M, UDP. Ahí está la cuestión. Eh, Deport, 137, menos J, acepta. Bien. ¿Qué pasa si yo... Me equivoco en una regla de faro, como recién, que yo me había me había olvidado de poner una parte del texto. ¿Qué pasa? Bueno, no pasa nada. Vamos acá y en vez de menos a, que es menos, que es adicionar, add o append, le pongo eh, menos D mayúscula, que es delete, borrar. ¿tá? Así que traigo con el cursor arriba la regla. ¿tá? La traigo así, apretando el cursor arriba, y cambio el menos a por menos D y listo. En este caso, como yo tengo que manejar tres puertos más todavía, un puerto UDP más, que es el 138, y dos puertos TCP, que son el 139 y el 445 respectivamente, lo que voy a hacer va a ser traer esa línea de comandos para modificarla un poquito. ¿tá? En este caso lo que voy a hacer yo, voy a dejar el tipo de puerto UDP así como está y le voy a cambiar el número de puerto a 138 ¿tá? y adentro. Ahora lo que voy a hacer también es volver a traer la línea. Pero en este caso voy a modificar dos cosas. Dos cosas. ¿sabes? Porque acá el tema hay que modificar. TCP. TCP. Y el puerto 139. Ven que ahí va quedando en pantalla todo prolijo, ¿verdad? Muy bien. Y ahora voy a hacer lo mismo, voy a dejar tcp, tcp, pero para el puerto 445, ¿Está? Bien. Hasta ahí eh, va lo que tenemos que hacer con el comando IPTables. Eh, se pueden hacer algunas cosas más todavía y sería bueno, sería bueno hacerlas. Eh, voy, a, voy a hacer que las reglas queden guardadas para futuros reinicios, ¿está? Y eso se se hace con el comando hip tables. Save. Guardar. ¿tá? Bien. Se guardó todo. No, no, no, lo, no les di tiempo a ver. IP tables menos save Todo junto. Aprieto. Y guarda las reglas. ¿tá? Guarda todo. Si se ve allí arriba, eh, casi arriba del todo. Eh, en el tercer renglón. Empiezan las, las reglas que acabamos de, de poner. ¿tá? Todo lo demás son reglas que. El Firewall precisa para funcionar, que ya fueron puestas por el sistema y por la gente que creó al, al, al sistema operativo y sobre todo la parte de seguridad ¿tá? de Linux. Así que eso lo dejamos como está. Nosotros lo que hacemos es agregar, por eso el, comando, por eso el atributo menos "-a", en nuestra línea. ¿tá? Bien, habiendo ingresado las reglas con el comando iptables, IP tables, ahora vamos a seguir con el comando Firewall CMD. Se escribe así. Firewall-cmd, lo que vamos a hacer es llevar al cortafuegos a la zona externa para que la máquina se pueda comunicar con el resto de las máquinas de la, de la red. ¿tá? Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Menos menos, zone es igual, external. ¿tá? Al Firewall le estamos indicando que, las, que su zona es la externa. Y además... Vamos a cambiar también a la tarjeta de red hacia esa zona. también Change eh, menos interface. Change menos interface es igual y el nombre de la tarjeta de red a nivel lógico es ETH1. Ya lo vimos eso en el, el video pasado ¿ta? o en unos videos pasados. Así que Firewall CMD es el comando que vamos a usar ahora. Y lo demás son atributos son external. Change Interface ETH1. Adentro. Success. Muy bien. Ahora sí está bueno porque nos va confirmando el sistema. Ahora vamos de vuelta a lo mismo. Vamos a dejar todo así. Nada más que ahora en vez de no vamos a cambiar más nada. Vamos a simplemente eh, agregar al servicio Samba a la zona externa del Firewall. ¿Cómo se hace eso? Add menos Service igual Samba. ¿ta? Enter. Success. Vamos de vuelta. Eh, lo que vamos a hacer ahora es. Eh, vamos a borrar todo lo que está acá. Menos el comando firewall CMD, que es el que estamos usando todo el tiempo. Y vamos a establecer esta, esta regla para que la configuración del firewall se haga permanente. Porque en este momento estamos trabajando en vivo y en directo con el firewall. Pero si el servidor se llega a reiniciar es posible que estas reglas se pierdan. Entonces lo que vamos a hacer es, o sea, que se pierdan, no, que el, que el cortafuegos vuelva a su configuración original y no respete todo esto que estamos haciendo nosotros. Aunque en algún lado va a tener que quedar guardado todo esto, ¿verdad? Pero no va a quedar operativo. Entonces, por las dudas, le ponemos runtime run to permanent. ¿Sí? Success. Me gusta cuando dice eso. Y ahora vamos a recargar eh, el, el Firewall, Menos menos. Reload. Es normal que demore un poquito más. Success. Hecho. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es una pequeña este, prueba. Eh, estaría configurado el servidor, pero vamos a, vamos a ver si Samba quedó del lado de afuera del Firewall o del lado de adentro. Si quedó del lado de adentro no nos va a servir. Tiene que haber quedado del lado de afuera. Así que o sea, en la zona externa, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente. Algo el CMD. Zone External. Esta vez no vamos a configurar nada. Simplemente le vamos a hacer una consulta. List. Services. ¿tá? De esa manera nos aseguramos de que aquí abajo aparezca lo que tiene que aparecer. Muy bien. SSH y Zamba. Zumba. Ahí apareció ese y Uno de eso es lo que tiene que aparecer en nuestro servidor para que el resto de las máquinas se comuniquen con, con nuestro sistema operativo y escriban en el servidor o lean eh, el, el, o, o sean rechazados totalmente en la medida en que nosotros hayamos creado reglas, hayamos creado usuarios, grupos, contraseñas y hayamos puesto las reglas bien en el firewall para que todo eso suceda. ¿tá? Y hayamos hecho lo que tenemos que hacer. Eh, correctamente en la configuración del archivo samba Ahora sí, el servidor está pronto. Les voy, les dejé para el final esto, porque la intención es que la gente que mira estos videos aprenda y que no vaya por el camino más fácil, que eh, es el que se olvida más rápido. Eh, tenemos una grandiosa herramienta llamada Just. ¿sá? En, en OpenSUSE y algunas cosas de las que hicimos se pueden hacer por acá también, ¿tá? por ejemplo si vamos a, a ver Security and Users, vamos a Firewall, vamos a darle Enter ahí, ahí va, ¿eh? este Interfaces, a ver Zona external, ahí tenemos en la Zona Externa en la columna en la columna izquierda están los servicios a exteriorizar o los servicios a colocar en el lado externo de la conexión ¿tá? lo que nosotros queramos que funcione tiene que estar en el lado externo ahí tenemos a samba y a ssh en hollowed en permitidos permitidos a salir a comunicarse con el resto de las máquinas entendámoslo como de esa manera ¿tá? qué sucede si yo quisiera eh, agregar algún algún servicio de acá yo le doy tabulador tabulador hasta, hasta, ir hasta la columna correspondiente y podría marcar el Samba Client con espacio, con espacio marco y desmarco. ¿Ven? ¿Sí? Y eh, en ese caso sigo apretando tabulador hasta que me lleva al Add. ¿tá? Como este no es un cliente Samba, sino un servidor, yo no voy a hacer esto. Pero yo podría hacerlo con espacio. Toco espacio ahí y aparecería al lado derecho el servicio Samba Client y todo lo que yo quisiera que apareciese. Voy a seguir dándole a la tecla de tabulación, ¿sí? Hasta darle abort, ¿sí? Porque yo no quiero... Really abort, yes. Y voy a salir de Just. ¿Cómo salgo de Just? Con el F9, ¿sí? Y bueno, vamos a terminar con una frase de OpenSUSE. Have a lot of fun. Eso es lo que nos dice siempre. Eh, diviértete mucho. Es lo que te recomienda la comunidad OpenSUSE que te diviertas mucho, ojalá hayas hecho tu servidor y esté funcionando y si estás eh, a punto de eh, crear un proyecto de fin de año en un grupo de bachillerato tecnológico, entonces ojalá que tengas mucha suerte con eso, porque esto es muy común en segundo y tercero de BT, de los bachilleratos tecnológicos, de los cursos que da la UTU. ¿no? Así que vamos arriba con todo esto y espero haberte podido ayudar. Algo muy interesante. Si ustedes se fijan en esa pantalla que se ve ahí, yo al principio puse el comando IP address con el atributo show para que me mostrara la dirección IP de la máquina, a ver si había tomado la dirección que yo quería y no me mostraba la dirección que yo quería. Yo le había puesto la dirección eh, 192, 168, 32, 250 para hacer una prueba. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Más abajo se ve, en, si ustedes seguían por la línea roja, la primera línea roja es el primer comando, corresponde al primer comando que yo puse. La segunda línea roja que hice ahí con if ifdown eh, espacio nombre virtual de la tarjeta de red, if down eth1, tiré abajo la tarjeta de red, o sea, eh, la, la inhabilité. Luego la volví a habilitar y con eso se refresca la configuración y se vuelven a releer los valores. ¿Está? que el usuario estableció, en este caso que establecimos nosotros. Entonces volví a poner IP address show y ahora sí me mostró, si ustedes ven donde en la segunda línea, en la primera dice LLO, loopback, y la segunda dice ETH1, si seguimos bajando vamos a ver que dice INET 19216832250. Eso es lo primero, ¿tá? La IP del servidor no había quedado establecida porque yo tenía que haber reiniciado la configuración de la tarjeta de red. Segunda cosa interesante. Una vez que hice eso, todavía el servidor no estaba en línea. ¿Por qué? Porque yo no había aplicado eh, convenientemente el, el reinicio de los servicios NMB y SMB. ¿ta? Recuerden siempre esto. Si el servidor no acepta parece que no acepta los cambios es porque yo no reinicié la tarjeta de red y no reinicié samba y si el servidor tras un reinicio no acepta los no los cambios es porque tengo que habilitar a samba no encenderlo habilitarlo y encenderlo ¿está? una vez sola para que quede para siempre esa es la diferencia entre eh, encender y habilitar ¿está bien así que ahora sí les voy a mostrar en el próximo video el funcionamiento muy brevemente el funcionamiento con, con windows ¿tá? el funcionamiento qué es lo que ve windows desde su lugar cuando nosotros eh, acabe, acabamos de, de, de, de hacer un servidor así y acabamos también de, de ponerlo en órbita ¿tá? un abrazo bien acá tenemos la vista de windows ¿tá? cómo ve windows a nuestro servidor desde la red eh, para para iniciar sesión, para, para acceder al servidor, lo que tenemos que hacer es ir al icono este equipo, por ejemplo en Windows 10, y hay que seguir el puntero del ratón, eh, porque esto es un video que yo grabé en mi otra máquina, este, y ahora lo estoy comentando por encima. ¿sí? Eh, Ven, vamos ahí arriba donde dice este equipo, e introducimos la dirección IP del servidor, que es... 192, 168, 32, 250. Yo ahí lo, lo hice con control V, así que lo van a ver de golpe aparecer eso ahí ¿tá? y Enter. Cuando apretemos Enter, automáticamente nos va a aparecer todo lo que el servidor tiene disponible para compartir ¿tá? las carpetas creadas por nosotros. Por ejemplo, audio, documentos, info, otros y video y después otros, eh, otras comparticiones que están, que el archivo smb.conf trae por defecto. Nosotros podemos eliminarlas. Recordemos que las cabeceras de las entradas del smb.conf empiezan con una palabra entre corchetes rectos. Por lo tanto, si tú eliminas la parte que dice groups, eso el, el, la carpeta groups no va a aparecer. Si eliminas la que dice users, la carpeta users no va a aparecer. Nosotros estuvimos trabajando con un archivo preconfigurado agregándole instrucciones no hicimos uno desde cero porque es mucho más complejo el tema ¿tá? ahora lo que vamos a hacer es tratar de meternos a una carpeta a la carpeta llamada audio con una contraseña que no es la correcta la contraseña, o sea el usuario que yo voy a utilizar es Alfredo pero si recordamos la contraseña es Alfredito y yo le puse Alfredo, Alfredo vamos a ver qué pasa con eso porque esto está bueno ver si funciona, ¿verdad? Alfredo con contraseña alfredo ¿sí? enter. No te deja. ¿sí? Ahí tenemos ahí tenemos eh, el primer intento de acceso que, eh, que no corresponde, que fue bloqueado por Zamba ¿sí? por eso le dijimos eh, a la carpeta audio puede acceder Alfredo, pero con la contraseña Alfredito. Entonces yo ahí le voy a poner, voy a hacer otro intento. ¿sí? y no me va a dejar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar de usuario porque o, tené, o, o poner la contraseña correctamente, la de Alfredo, o cambiar de usuario. Entonces voy a usar otra cuenta y voy a usar la cuenta Hugo con la contraseña Huguito. Y ahora vamos a ver cómo sí voy a poder entrar. sí ahí está. Ahí estamos dentro de si se fijan arriba Dice 192 168 32 250, o sea que ese no es un, un directorio local, es un directorio de red. Y dentro de ese, de ese servidor, eh, o, o, o, o, o, o, o directorio madre, digamos, también accedimos al subdirectorio audio. Vamos a ver si podemos crear una carpeta ahí. A ver si nos deja. Sí, al aparecer ya la carpeta para... para... Para ser creada es porque Windows nos está dejando, porque el servidor nos está dejando de escribir so, desde Windows, ¿tá? Ahí la carpeta queda, ¿está bien? Ahora voy a tratar de meterme a otros directorios donde el usuario eh, Hugo también tiene permiso, ¿tá? ¿Ven? Eh, puedo meterme. Ahora, ¿qué pasa si trato de meterme en un directorio en, en el cual, eh, o, que no me da acceso de escritura? Yo puedo... Recordemos que el directorio info era un directorio que servía solamente para mostrarme información, pero yo de ahí no podía, no debería poder borrar información ni agregar información. Veamos qué pasa cuando nos metamos al directorio info. Nos deja entrar, perfecto. Ahora vamos a tratar de hacer un archivo de texto ahí. ¿tá? Y nos dice: necesita permisos para realizar esta acción. ¿tá? Por más que yo le dé a intentar de nuevo, no me deja. Eh, voy a tratar de crear una carpeta, por ejemplo, ¿Ah? por, haga lo que haga, no me deja, está bien, no me va a dejar porque yo no estoy eh, habilitado en, en las listas Zamba para escribir acá. Y si hubiera una carpeta allí creada por alguien en el servidor, supongamos que el administrador del servidor se metió al servidor Linux, creó una carpeta, eh, con unos archivos dentro, bueno, yo no podría tampoco eliminarla, sí podría verla, porque tengo permisos de solamente de lectura. Esta es la diferencia entre un permiso de lectura y un permiso de escritura. Ahora sí. Have a lot of fun. Gran abrazo.